Mami, algunos días fueron grises Y otros grises, mami, sigue siendo Momentos felices ya no existen Ustedes me quieren por lo que yo tengo Mami, algunos días fueron grises los otros grises, mami siguen siendo Momentos felices ya no existen Ustedes me quieren por lo que yo tengo No pensé que esto sería así mami Por esto no empecé a cantar No quería ser primero ni quería la fama Quería tener dinero para mamá ayudar Lloro en el balcón mami Queriendo retroceder el time hierba con mi compi Limpiar el barro tranqui papi a mis night Mientras más tiene más duele Nunca lo voy a olvidar Quien conmigo estuvo abajo Es que en ahora que a mi mesa merecería estar Tanto amigo falso Que a mi casa de quien traer Mi corazón está roto y el otro puedo cuidar Y ahora dime quién está Solo son amigos cuando está la droga Cuando yo necesité No supieron estar pico Ni que ya no le doy bola Lo necesito amigos que necesito hermano Que ten para lo mío Y si hay que pelear peleamos yo no necesito amigo, loco necesito hermano, que esté en palo mío. Si hay que pelear, peleamos. Si anecdotas de pan, pan, fama, la hiperta, ustedes Si querés figurar, no me llegan ni pa los pies. llegan no hacen nada, nada. Son las verdes, parentes. Yo soy como un supermercado y ustedes por el macete. Superman nivel, si quieres que lo peguen, manito, yeah. Hablan ya blanco, todo pa modularla y hago un taller. A todo de generales no me llegan ni a coronel. Negro soy el caballo, le hago la que le la que tres Dile todo lo que quieran, la putas siempre me hablarán. Por todo lo que hago y no siempre van a criticar. Tengo texto que anda tu flaca baby por este WhatsApp. Pero no fue yo con amigas de amigos y código pa'. Tanta falla por atrás, tus amigos son de papel La palabra vale más que la firma papi con ese pincel Yo solo quiero que ante regal pa' drogarnos con esa miel No quiero que son que terminan van a por tu Yo solo quiero que ante regal Yo solo quiero mi que fiel Prefiero tener un buen amigo Que tal tener unos cien Yo solo quiero que ante regal pa' drogarnos con esa miel No quiero que son maricones que termina van a por tu Yo solo quiero que real yo soy quiero mi gente fiel Yo soy quiero gente real Yo soy quiero mi gente fiel